Enlace a esta web en descripción del vídeo. Introducimos el número de nuestra cuenta. Y le damos a Calcular. Este es el código BIC de tu banco.